Bienvenidos a la sesión en Español de nuestro Member Meeting Anual. Este último año ha sido muy importante para la ciencia abierta en América Latina y hemos hecho muchos avances en la región. Por estas razones, hemos implementado por primera vez una sesión en Español donde hablaremos cómo y por qué construir un consorcio de DataSite. Para responder esta pregunta, invitamos a nuestros líderes de consorcio en la región, la Universidad de Chile, CNPQ Brasil y ESIRRE en México. Eh, tendremos tiempo al final para las preguntas, así que déjenlas en eh, el chat. Favor, sí. ah, ahorita sale con mi nombre, pero no, no que sí, sin problema, eh, señor Pablo, quedemos así y cuando le toque yo veré si, bueno, sin problema, que ahorita sale con mi nombre, pero no, no tiene ningún problema. Eh, ok, comenzamos entonces con la primera presentación de la Universidad de Chile por Rodrigo Danoso, el director de la de Dirección eh, de Servicios de Información y Bibliotecas de la Universidad, quien presentará Generando Sinergías y Compartiendo Experiencias. Gracias, Rodrigo. Eh, muchas gracias, eh, Verónica. Un saludo también para, para Joel, Washington, Pablo, los colegas de esta, de esta sesión. Y por supuesto a los que nos están eh, mirando en, en, esta, en esta actividad. Bueno, quisiera, quisiera eh, primero partir eh, indicando el, el título, generando sinergias, compartiendo experiencias, que yo creo que es el, el foco y la, y la esencia principalmente de los consorcios, y lo que nos motiva de alguna u otra manera a, a unirnos, a asociarnos, a generar eh, eh, consorcios. Primero, eh, comentar que la, la Universidad de Chile comenzó a desarrollar en el año 2019 su repositorio de datos de, de investigación eh, basado en el software eh, Dataverse, y claro, a la fecha tiene eh, cerca de 120 archivos, 23 datasets y a través de un proceso continuo de, de difusión y de trabajo principalmente, directamente con, con investigadores, hemos ido aumentando la, eh, la cantidad y lo que nos tiene eh, muy, muy satisfecho es que eh, logramos de alguna manera vincularnos en distintos procesos del ciclo de la investigación. En una primera instancia eh, recibíamos muchos datos que estaban eh, posterior a ser, o sea, que eh, eh, una vez que el artículo ya estaba publicado nos llegaban los datos, pero en, esta, en este instante también estamos recibiendo eh, conjuntos de datos que son expuestos al proceso de revisión por pares. Por lo tanto, nos no, no, no llama la atención ese proceso, que lo entendemos como un, un ciclo natural, eh, pero también nos alegra, como decía en un, hace un instante. Bueno, nuestro servicio está eh, desarrollado en base organizado a través de, la, de las facultades y donde en cada facultad hay bibliotecólogos profesionales que desarrollan y apoyan los procesos asociados a la gestión eh, de datos en, en, cada, en cada facultad también un proyecto podría hacer un levantamiento de un, de un, de un conjunto de datos de manera, de manera independiente. Y en ese sentido, eh, bibliotecólogos como, como investigadores se involucran en los metadatos que se asocian a los conjuntos de datos, en los términos de uso, las licencias, en la versión, eh, porque se pueden ir subiendo distintas versiones de, eh, de los datos, a distintos momentos del, en el proyecto... Eh, la citación donde apoya fuertemente los lo bibliotecólogos y por supuesto la gestión de DOI que la hacemos a través de, eh, de DataSite este es repositorio y que, y que a larga es, es el, el fundador del, del consorcio y el tema que, no, que nos convoca eh, ahora, es que conserva, difunde y proporciona acceso a los datos de investigación y por supuesto como objetivo es fomentar el acceso a la, a la información disponible en conjuntos de datos, favorecerlo la reutilización y distribución de los datos, y sin duda potenciar la visibilidad de la producción académica de la, de la Universidad de Chile, cumpliendo eh, los principios eh, FAIR, de los cuales ya se ha conversado en otras, en otras instancias. En este mismo contexto, y como apoyo a todo, el, a todo el ciclo y a todo el proceso de poner a disposición datos de, datos de investigación en este repositorio, es que fuimos desarrollando eh, servicios ¿cierto? Eh, que permitieran vincularnos con investigadores con, eh, de, de una manera más, eh, más activa, ¿cierto? ¿Para, para apoyar principalmente todos sus procesos de, de depósitos de datos y en cualquier parte del, del ciclo de vida, conocimiento sobre los formatos para, la, para el depósito, eh, implementación de plan de gestión de datos, etcétera. Involucrarse completamente en, en el ciclo del proceso de la investigación. Acá tenemos otra, otro, otro servicio, que ahí están las URL para que después puedan ingresar, todos son de, de libre acceso, y los pueden consultar abierta, abiertamente. Eh, también acá... Eh, llevamos el ciclo desde la investigación, desde la búsqueda de información hasta que finalmente se difunde, se deposita a la propiedad intelectual, de manera de ordenar eh, eh, los procesos y el servicio que estamos ofreciendo a los investigadores y académicos de la Universidad de Chile. Bueno, el repositorio de, de datos eh, nos llevó... Eh, a, a trabajar con DataSite en el año 2019, donde nos hicimos miembros directos del, de DataSite, con la necesidad eh, lógica de, de gestionar DOIS, para conjuntos de, de datos, y poder integrarnos también técnicamente con, con el software que estábamos implementando, que era Data, Dataverse. Tuvimos una capacitación en, en la fábrica de DOIS, de DataSite, y luego empezamos ya en producción eh, previa configuración del software y ya estamos en una producción eh, continua de DOIS eh, para conjuntos de datos y otros, y otros productos de investigación que estamos también asignando DOI en este minuto. Ya en el año 2021 eh, iniciamos en conjunto con la Universidad de, de Concepción este consorcio que nos convoca a estar acá del cual nosotros, como Universidad de Chile, somos líderes de consorcio. Eh, eh, llevamos esta, esta acción dentro, del, dentro del, del consorcio, llevamos este liderazgo. Y eh, actualmente somos dos instituciones: un grupo muy incipiente, eh, muy, muy pequeño, pero también se explica porque eh, no, no existen más repositorios desarrollados en, en el país. Eh, que nos permita ir sumando e ir agregando más instituciones a, nuestra, a nuestro consorcio. Las actividades que, que estamos desarrollando como consorcio y hacia las cuales queremos tender también es, bueno, primero, eh, a, a nosotros, Universidad de Chile, como, como líder de consorcio, no, nos corresponde el soporte de primera línea, ya sea primera línea de soporte que permita resolver eh, problemas, inquietudes de nuestros miembros, en este caso de la Universidad de Concepción, actualmente como, como único miembro. Eh, pero también tenemos un interés eh, como, como agrupación, como, como consorcio, de apoyar la formación de repositorios de datos en el país. Eh, ese es nuestro, nuestro interés, que esto siga creciendo, precisamente para atraer nuevos miembros. Ya hemos estado en, en, en conversaciones con otras instituciones que, que, que están pensando sus repositorios, que están desarrollando sus iniciativas, pero queremos que sean nuevos miembros. Necesitamos atraer, eh, de alguna manera, a nuevos miembros para ir fortaleciendo y haciendo cada vez más grande eh, este consorcio que está, que está creciendo. Y también vemos como una posibilidad, sobre todo a nivel local, eh, a nivel nacional, en la posibilidad de, de utilizar esta plataforma ya de, de agrupación, de consorcio, para poder ir, ir desarrollando eh, estudios sobre el repositorio y gestión de datos, para ir canalizando de alguna manera esta, esta experiencia que estamos llevando a cabo con el software, eh, con DataSight, eh, con la gestión de DOI, etcétera Con todo lo que está vinculado o es parte del, del, de la gestión de datos de, de investigación. Eh, en ese sentido lo vemos como una oportunidad como una oportunidad de ir, de ir eh, generando aprendizaje en base a lo que estamos, a lo que estamos desarrollando en, en, eh, muchas veces en el país no, no desarrollamos eh, tanto, tanto artículo o, o actividades que permitan difundir de mejor forma eh, lo que estamos haciendo y, y, y en esa línea queremos también eh, trabajar como, como consorcio que estamos abordando y, bueno, ¿por qué formar un consorcio? Y, y, y respondiendo a la pregunta que, que planteaba en un principio eh, Verónica, bueno, existe un interés común sobre la temática, y eso es lo que en este minuto nos está moviendo para el desarrollo de este consorcio eh, nacional, eh, que está en torno a la gestión de datos de investigación y a todo lo que, lo que involucra este, este tema. Eh, también es, es claramente una acción cooperativa. Eh, eh, las bibliotecas están... Eh, hay una tradición, por eso ahí digo, una hay una tradición de, de asociarse y en las bibliotecas de la cooperación o de ser parte de, eh, de grupos que nos permitan crecer. Entendemos que muchas veces eh, las bibliotecas eh, solas no no podemos, si nos juntamos podemos sin duda sin duda más. Y eh, también es interesante porque formaliza el intercambio de conocimiento y aprendizaje. Muchas veces eh, compartimos experiencia, eh, desarrollamos trabajo, pero esto lo, lo formaliza y le da un cuerpo. Un cuerpo que, que permite eh, trabajar de mejor forma eh, interinstitucionalmente eh, sobre las acciones que estamos llevando. Y sin duda está ahí, bueno, al final el último cuadro en amarillo, eh, mejora, mejora los servicios la, la entrega de servicios que podemos hacer a nuestro usuario final, sea investigador, sea académico, pero todo lo que hacemos previamente y toda esta, esta unión o, o, o trabajo que podemos hacer col eh, colaborativamente, cooperativamente con otras instituciones, va a, a, a tener un efecto en los servicios y en lo que hacemos con nuestros con nuestro usuarios. Bueno, espero haber estado en el tiempo. Eh, muchas gracias, Verónica, por la oportunidad y dejo también espacio para la pregunta al cierre de la, de la sesión. Gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo, a ti por la presentación. Eh, ahora continuamos con la siguiente por CNPq Brasil, por Pablo Enrique de Asís Santana, coordinador de información, donde estará presentando por qué establecer consorcios nacionales para obtener DOIS. Pablo, a ti. Um, ¿cómo, ¿Cómo se hace para poner mi presentación en la pantalla? Listo, tienes un botón verde eh, debajo de la aplicación. Ok. Oh, this is. inglés. Listo, podemos ver tu pantalla. Sí, Por ejemplo, sí, acá dice que yo estoy compartiendo, pero no. ¿No? Sí, sí, podemos ver tu pantalla. Eh... Sí, bueno, entonces puedo comenzar. <coughs> Inicialmente quiero pedir disculpas por mi mal español, hace muchos años que no hago, no hago charla en español. Eh, lo que quería decir hoy uh, es un problema que tenemos en Brasil y cómo lo, lo estamos arreglando. Eh, eh, en, en primero bueno, yo voy a repetir un poco Rodrigo, ¿por qué establecer consorcios nacionales? Ah, para tener una mejor gestión de la colección de datos de investigación nacional ahorro de recursos seguridad jurídica para los participantes, organización y ah, tenemos una, una manera de estructurar la facturación y recepción que, que, que hace con que la burocracia uh, sea más sencilla para nosotros en Brasil. Uh, <coughs> uh, la mejor gestión es, es, es muy uh, sencillo de entender porque se... Si hacemos una, una, una membresía directa de todos los sites no tenemos el control que uno puede tener uh, si hay un consorcio y el líder del consorcio habla con sites y los miembros del consorcio hablan con el líder. Entonces, uh, esto hace con que haya uh, una instancia en Brasil para uh, tener control de esta, de esta red uh, de repositorios e instituciones con datos uh, abiertos de investigación. Um, a, ahorro de recursos, para, para entenderlo, uh, es... Uh, <coughs> Uh, tenemos que ver la cuestión de, um, uh, de cómo se hace el pago. Um, si somos miembros uh, directos, vamos cada uno de los miembros pagar 2.000 euros de afiliación y dos mil euros de dos de, mil uh, euros de tasas de servicio y eh, eh, esto eh, uh, para, para una, una emisión, por ejemplo, de 10.002 uh, al año. Entonces ves que yo voy a pagar 4.100 euros y, y para una emisión en, la, en el tier de 6.002 yo voy a pagar 5.000 euros. Ah, con, ah, con, un, con un consorcio tenemos ah, una única afiliación y esta, esta cosa que es muy interesante, que, que es el FICAP, la limitación del custo de la tarifa de servicio, que, que, que podemos ver acá que ah, cuanto más miembros tenemos, más... Ah, ah, Ahor ahorramos recursos um, y esto es muy, uh, muy interesante, aunque haya una tarifa adicional de 2.000 euros por cada miembro que supere los 10.000 uh, dólares por año. Pero mismo con esta tarifa adicional, uh, uh, la figura de costo es muy mejor como Podemos ver, uh, por ejemplo, en este, en este ejemplo, con 10 miembros de un consorcio, vamos a tener um, para cada uno um, no más que 1.000 euros de tarifa de servicio y eso nos uh, genera un arrojo de 3.000 uh, uh, euros al año. Um, para 100.000 dólares, el ahorro... Va a ser menor, pero va a ser uh, menos 2.000. Eh, con 31 miembros que vamos a un, a un otro nivel de, de, de descuento, uh, tenemos uh, vamos a pagar solamente uh, 700 uh, euros de tarifa de servicio y uh, en el caso de 100.200, a solamente 2.700 con un considerable ahorro. Um, pero hay un problema adicional que es que la uh, incorporación Uh, de un nuevo miembro al consorcio DataSite, la realiza el líder del consorcio, quien al agregarlo, agregar esta, este nuevo miembro, miembro, es responsable por pagar todas sus tarifas. Entonces, para que haya una seguridad jurídica con respecto al líder, uh, decidimos crear un consorcio nacional uh, que se llama Conciencia Consorcio Nacional para uh, para uh, Uh, ciencia abierta y, y que uh, uh, funciona así. Tenemos el conciencia y el líder de conciencia eh, es el mismo líder del consorcio DataSite. Entonces, un nuevo miembro se une a conciencia y al unirse a conciencia acepta uh, uh, la, uh, el encargo de pagar por sus Uh, uh, sus tarifas y uh, uh, después de incluirlo acá, el líder le incluye en el consorcio Datasite. Entonces, además, el CNPq uh, estableció uh, en el ámbito de conciencia una contribución anual de CNPq de 10.000 euros para pago de la tarifa de afiliación y las tarifas de servicio. Eso hace con que uh, podamos tener uh, ocho miembros um, uh, totalmente subsidiados, con, con, sin uh, um, pagar nada, uh, siempre que no emiten más de mil dólares al año. Y estamos negociando uh, esquemas de contribución adicionales uh, buscando nuevos financiamientos para que podamos extender esta, esta ventaja a más que ocho. Uh, um, tenemos otras agencias de, uh, de fomento en Brasil y uh, estamos negociando para que puedan también contribuir. Uh, y uh, la estructura de uh, pago y, y recepción, um, también pedimos una modificación um, para DataSite porque al afiliar un nuevo miembro al consorcio, el líder acepta pagar todas las tarifas en, que las, en las que puede incurrir el miembro. Entonces, debe existir un mecanismo de compensación que, en caso de Brasil, tiene una estructura muy compleja. Para que este problema fuera resuelto, se estableció un mecanismo de facturación alternativo mediante el cada miembro paga sus tarifas directamente a Datasite en los montos establecidos por el líder de consorcio. Entonces, uh, es, es así. Uh, Datasite informa el valor que debe ser pago a, a CNPq, que calcula el valor individual de cada miembro, informa a Datasite e este valor in individual a uh, Datasite emite faturas individuais para cada miembro, envia las faturas al líder, que, por su vez, envía a, a los miembros. Uh, cada miembro hace su pago directamente a Datasite, demonstra al líder que uh, el pago fue hecho, uh, y, y CNPq, que es el líder, hace la verificación y el pago está realizado. Entonces, aunque este, este, este esquema sea más uh, complejo, uh, para Brasil uh, evita que uh, um, que a uh, CNPq tenga que hacer un instrumento especial de pago a uh, con cada miembro. Entonces, básicamente era esto que yo quería um, uh, enseñar a uh, a uh, uh, uh, uh, por qué consideramos importante tener un, uh, un, un, un consorcio nacional y lo que hicimos para formarlo. Uh, uh, uh, y bueno, uh, les uh, agradezco y me pongo a disposición para preguntas cuando llegue el momento. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias por la presentación. Eh, y ahorita continuamos con la tercera presentación de CIRRE por Joel Torres, el socio director de CIRRE, eh, titulado Retos para los repositorios de datos en América Latina. Gracias Joel. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias eh, eh, Pablo, Rodrigo eh, Ibero por la invitación. Eh, con mucho gusto vamos a, a comentar. Eh, sí, si me pudiera hacer favor de, de, de compartir la pantalla, Pablo, para poder... Este, sí, y compartir Es en la misma opción. ¿eh? Un momento, un momento. Ahí está, ya. Uh -huh. sí. Perfecto. Sí. Okay. Excelente. Muchas gracias. Bien, pues voy a comentar muy rápidamente sobre el, el caso de lo que estamos avanzando, tratando de impulsar acá en, en, en tierras mexicanas. Eh, antes pues les comento, nosotros, eh, Cire es una consultora en, en ciencia abierta, que estamos, eh, yo personalmente les estoy escribiendo desde aquí de, de tierras cholultecas en, en Puebla, eh, cuando gusten todos están invitados a probar el mole y el mezcal. Este y bueno, pues hemos trabajado ya 20 años en temas de bibliotecas digitales, repositorios, edición digital, ciencia de datos, etcétera y actualmente eh, eh, estamos trabajando, abordando todos los temas de datos abiertos, ciencia de datos, ciencias de, de, de todo lo que sea apoyo a la ciencia abierta, siempre desde un enfoque colaborativo, participando, aportando, desarrollando todo lo que se, se pueda hacer. ¿no? Eh, con DataSight en particular, eh, eh, estamos, establecimos o iniciamos el, el contacto desde el, en el año, en el 2020, y en realidad eh, actualmente, pues bueno, estamos en el proceso de, de formación, volviéndonos expertos en fábrica, volviéndonos, eh, eh, trabajando mucho en la parte de desarrollar componentes. Y eh, sobre todo en desarrollar eh, lo, lo que podamos compartir sobre buenas prácticas de normalización y estandarización de datos, ¿no? Como todos sabrán, pues en, en, cuando se habla de compartir, eh, interconectar sus identificadores, pues nuestro gran reto, aparte del financiero, es el, de, el reto de cómo normalizamos toda nuestra información. Eh, y bueno, lo que estamos... Estamos trabajando en este momento, pues es en varias etapas entre las que van la difusión, la formación, la estandarización y, eh, sobre todo, el, el buscar la visibilidad para los trabajos, los documentos, los sets de datos que hay en nuestra, en nuestra, bueno, en este caso en nuestro país y en sus vínculos con nuestra región, ¿no? Entonces, estamos trabajando muy, muy fuerte en esta parte y desarrollando la manera de que esto pues pueda ser lo más viable posible. Todo esto como parte, eh, como ustedes saben, de un, de un movimiento de ciencia abierta que nos está impactando a todos, afortunadamente, en todos los niveles, no solo en la parte de la publicación y de los datos, ¿no? sino en el uso del software, la ciencia ciudadana, la vinculación el hardware libre, los proyectos de innovación, de emprendimiento y bueno pues obviamente iniciativas como esta que transparentan la, la información, la manera de compartir, pues nos ayudan mucho a tener eh, o a, a mantener estos principios ¿no? de calidad eh, eh, eh, el poder reproducir los datos, el beneficio colectivo la equidad, etcétera nosotros estamos tratando de partir o de impulsar el consorcio eh, a partir de dos grandes retos que representa la, la ciencia abierta Ajá. para cualquier organización, ya sea un instituto de investigación, una universidad, un, eh, eh, eh, eh, cualquiera que, que esté pensando en, en difundir correctamente sus contenidos. Todos tenemos que enfrentar dos grandes retos. El primero es, eh, obviamente, el llegar al objetivo, que sería, ¿cómo puedo participar en el ecosistema internacional de la ciencia abierta, ser visible? que mi visibilidad sea correcta de las personas, de los trabajos, de los proyectos, de los sets de datos, de los resultados de la investigación, que sea transparente. ¿no? Y ese reto no lo podemos abordar si primero no hacemos la parte básica. ¿no? ¿Cómo a nivel interno, institución, puedo consolidar mi esquema eh, eh, o mi ecosistema para que todas mis plataformas funcionen, hablen y adopte buenas políticas para el uso de identificadores, para el uso de la información normalizada, etcétera, y que eso me permita subir correctamente la información. Sobre ese es sobre lo que estamos hablando, como saben, esos dos grandes retos, tanto este reto interno como este reto externo, pues tienen mucho trabajo alrededor, ¿no? Cualquier institución este, eh, pues lo, lo enfrenta a nivel interno, pues tenemos que trabajar claramente políticas, normas, estandarizar comunicar entre sistemas, ya tengo un repositorio documental, quiero tener uno de datos, qué tengo que hacer, cómo establecer mi plan de gestión de los datos, cómo voy a medir el impacto, etcétera. Hay que trabajar mucho en esta parte, eso es parte de lo que estamos tratando de fortalecer mucho en este momento, con las instituciones que se van acercando hacia, hacia el consorcio que, que estamos formando aquí en México. Eh, y eh, por el otro lado, este, ya trabajamos la parte interna, ok, para lograr que nuestros datos sean visibles, pues obviamente el secreto es la colaboración. ¿no? Los trabajos científicos, los proyectos se trabajan de manera colaborativa entre diferentes países, diferentes especialistas, diferentes organizaciones y esa colaboración fomenta conversación, vinculación, participación y necesitamos que de ahí se genera innovación e impacto, ¿no? Entonces, sobre este tema es sobre lo que estamos buscando, eh, pues, trabajar en equipo, ¿no? Tanto en fortalecer nuestro, nuestra consorcio nacional, que en este momento eh, eh, está, está participando, eh, tenemos ya integrada una universidad, eh, que es la Autónoma de, de, de Zacatecas, y que estamos en proceso de que se integren otras dos instituciones y que esperemos pronto ya lo vayamos logrando y vayamos sumándonos para lograr estos beneficios que, que comentaba Paulo, no que es no solo la parte, que es la parte fundamental la visibilidad de todo, pero además el obtener ahorros y obtener eh, eh, beneficios en, en ese tema financiero no que nunca es, nunca es fácil. ¿no? Este, y bueno, ¿qué es lo que, lo que estamos buscando? Pues la colaboración. Como sabemos, la ciencia abierta es colaborativa y la ciencia abierta estru estructurada y estandarizada cambia la forma de crear, ¿no? Los mapas de ciencia abierta se ven muy distintos a como se veía antes el proceso de creación que eran pequeñas cajas a las que casi nadie podía tener acceso. Ahora la ciencia abierta se puede ver quién colabora, quién con quién, dónde se desarrollan los trabajos, cómo son las redes, dónde están las, los resultados, las licencias, etcétera. Y eso es lo que creemos que más aporta un consorcio como este y lo que más aportan iniciativas como Datasite, ¿no? el ayudarnos a visibilizar y a posicionar no solo los trabajos, sino a, los, a las personas, fomentar la, la conversación entre las personas, entre los investigadores, ¿no? ¿Y por qué estamos trabajando mucho en el tema de normalización? Porque este, pues, lo, lo, es la clave y es el fundamento para que los identificadores persistentes funcionen de manera eh, eh, correcta, ¿no? Eh, algo que, que, que, que nos hizo pensar en que tenemos que trabajar en colaboración, sobre todo en cómo normalizar toda la estructura de los repositorios desde... Y no me refiero solo a normalizar metadatos, sino el plan de gestión, la parte de cómo intercambiar, cómo evaluar, cómo subirnos, todo la, integralmente el trabajo. Este, fue porque hicimos un pequeño análisis eh, sobre, dentro de RE3Data, cuántos repositorios encontrábamos en algunos países eh, de repositorios en español solamente, este, no, no incluimos en este caso a Brasil, porque además, generalmente la producción de ellos es, es muy grande y muy este, dinámica, y, y no se ve claramente la producción en, en español, ¿no? Pero, este, ¿por qué...? Este, eh, vimos que hay registrados 35 repositorios de datos, Ajá. Eh, o que están registrados como repositorios de datos repartidos entre, entre, entre Chile, México, Perú y Colombia, pero nos llamó mucho la atención visualizar el hecho de que de esos, de esos 35, casi la tercera parte son repositorios que estudian temas de nuestros países, pero son internacionales. Es decir, no son repositorios que nacieron y que vivan en nuestra región y que estén financiados por fondos de nuestra región. Eso es algo que pensar. Y luego di nos dimos cuenta que hay otro 30% de repositorios que no están activos o que son repositorios documentales, pero que aún no tienen datos. O sea, no tienen ni un set de datos eso nos da mucho que pensar que tenemos que trabajar mucho en ese en ese, en ese rubro y realmente si vemos repositorios que son de nuestra región y que están funcionando obviamente están están los de los de este hay hay casos en Perú en Colombia Argentina Chile México pero este, realmente este este pequeño recuadro azul es el que nos dice bueno somos muy poquitos todavía y eso nos nos lo, nos hace pensar pues en la palabra clave, que es debemos colaborar, yo creo que debemos buscar cómo nos empezamos a, a unir, a platicar, a, a colaborar, a compartir experiencias, políticas, talleres, formación para, para investigadores, este, tips de cómo se negociaron fondos, eh, eh, normalización de metadatos, normalización de todo lo que se pueda, tanto a nivel nacional, o sea, invitamos... A, a todas las instituciones pues mexicanas, acérquense y vamos a, a, a crecer más este consorcio, pero también pues con los otros consorcios de los otros países, este, reunirnos y, y encontrar la manera de colaborar lo más, lo más posible, ¿no? eh, Bien, pues la, la intención de, este, de esta presentación es que fuera muy, muy breve, entonces quise dar un panorama así como muy, eh, diríamos un brochazo no, este, sobre lo que creemos importante que es visibilizar nuestros trabajos, normalizarlos fortalecer nuestros ecosistemas institucionales para que podamos participar en este ecosistema mundial de ciencia abierta que está conformando eh, eh, las iniciativas como DataSight y otras este, y sobre todo llegar al, a la palabra clave que es la, el trabajo colaborativo que siempre nos ha eh, eh, pues, no sé, que, que nos ha eh, eh, representado en, en, en nuestra región, ¿no? Este, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Joel, muchísimas gracias por la presentación. Eh, y bueno, ahorita podemos entonces abrir el foro para preguntas. Quizás para comenzar, les podría preguntar a ustedes que cómo hicieron para involucrar a las universidades de sus países en el consorcio. No sé si, si pueden responder de su propia experiencia. Con mucho gusto, si gustan. Eh, levanto mi manita, no virtual, sino este, física. Este, eh, bueno, en nuestro caso, lo que, lo que más hemos trabajado ha sido una estrategia muy muy fuerte de formación. Formación abierta, libre. Eh, eh, solo a partir de conocer y, y, y, y tener mucho, lo, lo, muchos conceptos de todos estos beneficios, Ayudamos a que los investigadores nos, nos, nos ayuden a impulsar este, la, la, las instituciones y a decir, oye, es que necesito estar, este, tener estos beneficios. ¿no? O sea, yo creo que la, lo primero ha sido eso, la formación. Y bueno, obviamente acercarnos con las diferentes instituciones, en particular con las, con las bibliotecas, que son en las áreas... Eh, eh, que, que por, por su propia estructura pueden impulsar este tipo de proyectos eh, y aparte crecer eh, porque ya tienen experiencia con los repositorios eh, de documentos. Gracias, Joel. Eh, sí, no, no sé si de parte de la Universidad de Chile o de CNPO pues, tienen algo que contribuir. Eh, Pablo le, le estaba levantando así. la mano. Está en mute, Carlos. Uh -huh. En nuestro caso, ya tenemos algunas universidades um, planteando um, su in, inclusión en el consorcio. Eh, estamos haciendo una, una, una llamada um, por intermedio de las otras um, agencias de fomento. En Brasil, <coughs> tenemos cualquier cosa como ah, alrededor de 30 eh, agencias de fomento. Entonces, estamos ah, ah, haciendo dos movimientos. Una, ah, ah, un movimiento, ah, intentar interesarlos en, en hacer contribuciones financieras para que Uh, los miembros del consorcio no tengo que pagar por sus uh, uh, tarifas de servicio. Y otras, uh, uh, la, hacer la, la propaganda, no sé si es esta la, la palabra, para que uh, las agencias uh, estimulen sus clientes, uh, sus universidades clientes a uh, ingresar en el... En el consorcio Conciencia. Uh, uh, uh, pienso que es mejor do que um, uh, hacer la tentativa de uh, hacer contacto con cada una de ellas. Pero entonces formar una red de, de financiadores que uh, hagan las invitaciones para el Conciencia. Uh, me gustaría preguntar, si puedo, a uh, Joel Torres. Si, si hay interés en eventualmente hacer una, una cooperación con Brasil en, el, en, el, en este tema de uh, consorcios, etcétera Pablo, encantados. Por supuesto que sí, tanto en, en lo que se requiera. ¿eh? También por ahí este menciono que estamos desarrollando, tratando de desarrollar más plugins que permitan la mejor interacción y en cuanto a eso esté, también van a estar abiertos para lo que podamos hacer. Entonces, en cualquier nivel, eh, eh, encantados cuenten con nosotros en lo que podamos hacer. Pablo y, y Rodrigo. ¿eh? Sí, bueno, en, en nuestro caso, como, como mostraba el gráfico de, de Joel, eh, estamos así muy chiquitito, todavía representado eh, con muy poco repositorio. Eh, y por eso uno de los puntos que nos interesa es apoyar la formación de esto a nivel nacional. Porque a, a su vez nos va a llevar a atraer nuevos miembros de, de repositorio. Y ese trabajo todavía eh, es un poco eh, pausado, eh, eh, es lento, porque depende de las instituciones que, eh, que, se, que se interesen por, por desarrollar esta, este tipo de, de servicios. Todavía hay muchas instituciones en el país que no tienen repositorios de documentos, como mencionaba eh, Joel. Eh, por lo tanto, eh, implica un, un desafío mayor llegar a, la, a los repositorios de datos. Que si uno lo quiere poner en una escala, es como un, un, un siguiente paso. Eh, entonces, claro, ese, ese es nuestro desafío. Eh, apoyar para, para atraer, de alguna manera, a, nuevo, a nuevos miembros. Quería mencionar, eh, también hacer un alcance a los gráficos de... De, de Joel, que me parecieron sumamente interesantes, eh, y, y también es el llamado para los que eh, eh, en RE3 Data no están todos los repositorios eh, ingresados, o sea, el llamado para las propias instituciones es que se registren, porque muchas veces eh, el, el los datos, las estadísticas quedan fuera por no estar registrados y se pierde esa visibilidad que da, por ejemplo, RE3 Data. Eh, entonces probablemente hay, hay algunos más que se pueden encontrar por ahí, eh, pero el llamado a registrarse, efectivamente a visibilizarse, que es uno de los objetivos principales de estas de esta actividades. Sí, definitivamente. Eh, vuelvo a mencionar que las preguntas las pueden poner en el chat para contestarlas ahorita en los últimos minutos. Eh, bueno, y aprovecho para preguntar, que si de parte de DataSite nosotros podemos hacer alguna um, ayuda para eh, en, en este proceso de, en cuanto están creciendo su consorcio. Pero adelante, adelante. El, el micro me parece que está hablando. Eh, sí, no sí, no me di cuenta. El señor Pablo tiene, eh, está en mute. Sí, ustedes pueden eh, de cierta manera ya están haciendo vamos a tener uh, en el comienzo de octubre una, un webinar eh, DataSite para CNPq para um, hacer la, la divulgación del consorcio y hacer invitaciones. Entonces ya, ya estamos haciendo uh, y yo pienso que va a ser muy importante este webinar. Desde nuestra parte también creo que va a ser este, este webinar es, es como clave, porque queremos precisamente, estamos armando un calendario de actividades para invitaciones, fomento, formación y queremos hacer este, algunas actividades, que, que obviamente les estaremos invitando además, este, si es que, que tienen disponibilidad, tiempo, este, porque sí, pues ahorita es mucho trabajo es formación, este, eh, concientización y que todos nos acerquemos a estas temáticas, eh, como, como, eh, como es importante, ¿no? Entonces, estamos mucho en este proceso. Sí, bueno, nosotros hemos visto el proceso desde el año 2019 con, con DataSite, eh, nos ha parecido bien interesante, yo creo que este es el cuarto o quinto webinar que, que realizamos, y hemos hecho eh, difusión, hemos participado con otros actores también del, de, de la región, y eh, eh, eh, me parece que la, la incorporación en, en español que se está teniendo eh, en el último tiempo, último año quizás, eh, ha sido bastante interesante, eh, nos permite acercarnos mucho más. Eh, yo creo que ha sido un, un plus de, de, de DataSite eh, eh, la incorporación en español o acercarse mucho más en español a, a los miembros. Y, y también eh, los lo ajustes de precios que se han realizado en, en el tiempo, que eh, no son las mismas tarifas que estaban hace, en el año 2019 o 2018. Eh, también me parece que eso es una, una consideración que se, que se ha realizado y que me parece interesante, y ojalá sigan en ese camino de ajustar las tarifas. base la... Es, eso eso es, es muy bonita este, observación, este, pero sí, sí, exacto, pero, pero se ha dado, entonces me parece que una eh, se ha considerado la, la opinión de los miembros en, esa, en ese sentido, es un punto sí. destacable. Sí, eh, sí, la verdad sí hemos visto precisamente, hemos visto este último año eh, muchísimos avances, particularmente... Por eso, por la inclusión quizás del idioma y bueno, muy contentos de estar aquí en este proceso con ustedes. Eh, sí, como Paul lo mencionó, tenemos el 5 de octubre, estaremos eh, teniendo un webinar colaborativo con CNPQ, justo para la expansión de su consorcio. Y bueno, por supuesto, Joel, siempre estamos atentos a su disponibilidad. De cualquier manera, nos gusta siempre ayudar. Eh, bueno, no nos... Sé. Sí, sí, perdón, diga. No, no, no, no. Adelante, adelante. Solamente veía por ahí, pero me parece que Vero Vero podría hacer. que pregunta a Minerva Castro. Eh, si para el registro en R3, en R3 Data es necesario contar con DOIS de DataSite. Sí, eh, creo que Mary va a estar respondiendo esa pregunta por el chat. Y no es, no ah, es necesario, perfecto. perdón, estaba eh, iba a contestar en el chat, pero no, no es necesario tener un DOI. Eh, trabajamos eh, eh, con 3 Data, pero es una organización separada, es un registro de repositorios, y la idea de tener DOIs para repositorios está todavía... Eh, bueno, no, no tenemos todavía este concepto, así que las dos cosas están separadas, así que eh, pongo el, el contacto de Refree Data en el chat, así que puedes contactar directamente con ellos. Perfecto, muchas gracias, Mary. Sí. Claro, en efecto, en el proceso de registro, la, eh, se registra el repositorio como tal y, y, y la R3 Data valida, sobre todo que el acceso abierto, la condición de, lo, de los conjuntos de datos. Eh, por eso es importante registrarse, porque también es una demostración para validar el, el, el estado la condición de, del repositorio local. Bueno, eh, también me gustaría preguntarles si las personas interesadas en, digamos, en, en la creación de un consorcio, si podrían ponerse en contacto con ustedes. Sí, por supuesto. Perfecto. Eh, bueno, no, si no tenemos más preguntas, nos podemos quedar por aquí. Muchísimas gracias a todos. Esperemos hacer esto más veces. Y bueno, qué bueno ver el beneficio que ha dado y los frutos este último año. Uh, una, una, una una pequeña cosa. puedo ¿Puedo tener su email, Joel? Con mucho gusto. Eh, lo estoy escribiendo acá en el chat. Es jtorres arroba primero ah, Verónica, ¿puedes enviar un correo con todos los sí. eh, contactos ah, bueno. ¿no? de los. Eh... Excelente. Por favor, muchísimas gracias. Eh, eh, Paulo, estoy a sus órdenes. Eh, igualmente, eh, eh, Rodrigo. Uh -huh. y, okay. y Vero, muchísimas gracias por organizar este evento. Yo creo que es, es lo que hace mucha falta, ya esta, estos espacios en español y acercarnos eh, con las instituciones. Esto está fantástico. Oh, bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, como Mary dijo, entonces les estaré enviando eh, un email con los contactos entre ustedes también. y Bueno, nos mantemos en contacto. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Un saludo a todos. Un saludo, muchas gracias. Saludo. saludo, a todos. Seguimos trabajando. <risa> Adiós.